Quieres saber cómo LinkedIn Sales Navigator puede ayudar a tus ventas? Lo vemos en resumen. ¿Qué tal soy? Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y puedes apuntarte en este canal para en el canal de marketing estar eh, al día en temas de marketing y ventas, siempre orientados a ventas si quieres hablando de linkedin hoy vas a conocer un poco una herramienta bastante interesante aunque simplemente con un buen perfil y haciendo las tareas que te recomiendo eh, una rutina habitual pues es posible que llegues a la misma conclusión de conocer esta herramienta te la voy a enseñar en breve para que veas cómo funciona linkedin sales Navigator. en primer lugar debes saber que linkedin sales navigator es una herramienta de pago para qué sirve bueno pues para conectarse a través de emails Inmails es el servicio que tiene de conexión linkedin entre eh, gente que está conectada o no no importa que sea un contacto tuyo sino que puede ser un contacto de segundo o de tercer nivel también sirve como herramienta premium para ver quién ha visto tu perfil tienes toda la información sin restricciones de quién ha estado viendo el perfil que tiene contratado linkedin sales navigator que como digo es una versión premium extendida enfocada sobre todo al área de ventas a la contra si hay a la vez que podemos ver quién ha visto el perfil también tenemos un sistema de búsqueda y segmentación que vamos a ver un ejemplo del cual vamos a ver un ejemplo dentro de un minuto o dos en la cual podemos segmentar de manera muy concreta y el último punto perfiles ilimitados no sé si sabías pero linkedin te permite ver y controlar y buscar etcétera etcétera una serie de perfiles que según la cuenta que tengas si es gratuita o es premium no son ilimitados en este caso con, con esto sí para qué sirve bueno pues también sirve para el área de recomendaciones El linkedin sales navigator permite a la vez eh, que la gente pueda recomendar tu producto y también eh, incrementar e implementar la herramienta de recomendaciones, información de ventas, te permite eh, dar con la información de los clientes, la información de, de, de, de, de segmento, de si quieren o no. La cuestión es que, cuando si son clientes tuyos, potenciales o no, cuando entramos, entramos a una pantalla similar a esta en la cual lo que te dice es que sincronices los datos. Al estilo de LinkedIn habitualmente, cuando entras te pide cuenta de Gmail. En este caso se puede conectar con herramientas de CRM como es el caso de Salesforce. A través de esta herramienta puedes perfectamente eh, hacer que... Eh, automáticamente sincronice los datos de Salesforce tanto hacia un lado como hacia el otro de forma que los datos que tengas en Salesforce se buscarán en linkedin y los datos de linkedin se volcarán en Salesforce para la hora de hacer esa primera introducción a linkedin sales navigator lo que te va a pedir es lo que ves en pantalla que es simplemente la posibilidad de que te preguntes si realizas labores de ventas en sectores concretos y ahí es donde te está buscando el perfil de empresa o sea, ahí es donde tenés que decirle, bueno, pues yo soy del sector farmacéutico, yo soy del sector de ventas o del sector de vehículos y LinkedIn Sales Navigator de manera inteligente adaptará las búsquedas y adaptará las conexiones para que se acerquen a tu posible y potencial cliente. Siguiente pregunta que suele hacer nada más conectarte es si haces labores de ventas a perfiles concretos más que a personas con funciones concretas esto es quién es tu buyer persona si es un ceo si es un director financiero si es un jefe de compras si es un comercial si es un gerente a partir de aquí te pide pues un poco los perfiles también otro segmento es la antigüedad te Pregunta qué niveles de antigüedad te interesan. Oye, pues a mí me interesa junior, senior, gente que lleva mucho tiempo aquí. En lo que hace realmente LinkedIn Sales Navigator es aplicar la inteligencia del perfil de tu buyer persona para que conecte automáticamente y para que puedas conectar con ellos, etcétera, etcétera. También selecciona algunas cuentas que pueden interesarte para tu, uh, tu venta. O sea, eh, visto lo que tú le has puesto anteriormente, estás en el sector farmacéutico y tu cliente es un CEO, te dice las empresas que son segmento objetivo tuyo, lo cual también adelantas mucha mucha información. Y ahí estamos. Vamos con el lead builder, que es una herramienta en la cual ponemos quién es nuestro lead, nuestro prospecto, en castellano Paladín, Roman Paladin. Nuestro prospecto es nuestro buyer persona ¿Quién es el decisor? A partir de aquí, a partir del lead builder, arriba lo veis bien claro vas poniendo pues los datos la función de esa persona si esa persona está en un país determinado el sector concreto el tamaño de la empresa y podemos guardar como veis podemos guardar ese público no hace falta volver cada vez a hacer la búsqueda guardamos el público y ya tenemos el buyer persona definido con desde código postal ubicación cargo todos los datos que segmenta linkedin que no son pocos y la ventaja que tienen otros que puedes guardar el público y a partir de aquí pues a vender que son dos días buena venta todo lo que has visto si no lo pones en práctica desde luego no sirve de nada entonces vale más un kilo de práctica que una tonel un kilo prácticamente una tonelada de, de teoría. Lo cierto es que LinkedIn Sales Navigator no hace nada excepcional más que segmentar bien y dirigirte bien. Hay otras herramientas, hablaremos de ellas, pero antes, si quieres, evita los errores que hay en el vídeo adjunto. Y en cualquier caso, suscríbete en este canal que ya sabes que también es un podcast. Acuérdate que seguimos en contacto en el próximo tema relacionado con marketing y con las ventas. No te pierdas estos que vienen a continuación. Nos vemos en el próximo. Hasta ahora. Chao.